Eh, me llamo Pilar y creo que soy una mujer activa. Voy a cumplir 80 años dentro de poco y sigo haciendo gimnasia, terapéutica. Y creo que es muy importante, sobre todo, si se hacen cosas en grupo. Yo he jugado durante muchos años a, al Brilé y me gusta mucho lo, jugar en equipo y no dar un balón perdido y no quedarme quieta. O sea, tengo que estar en movimiento continuo jugando y pienso que es muy bueno sobre todo la actitud y sube la autoestima porque piensas que haces cosas que igual otras personas no, no se atreven a hacer y tú las haces entonces es muy bueno para mentalmente te da mucha mucha fuerza y mucha moral